Muy buenas tardes, les saluda el ingeniero Lucho Basualdo de la empresa Ancosur y quiero invitarte a que puedas conocer uno de nuestros departamentos duplex de nuestro proyecto Adaman. Yo sé que a ti te gustan los espacios modernos, que te gustan espacios amplios y creo que en la presentación de este proyecto vas a quedar bastante encantado. Vamos por aquí. Este proyecto como tú puedes estar observando en tu pantalla cuenta con una sala principal y dentro de esta sala principal contamos con un espacio de más de 5 metros de altura. Es un espacio eh, que se, se denomina como una doble altura ya que cubre dos niveles de este departamento. El concepto y la organización es minimalista, la arquitectura es bastante sencilla pero eh, bastante ordenada también. Los espacios que podemos conseguir por esta zona tenemos en esta zona de aquí proyectada, la zona de una cocina y como tú puedes observar es bastante amplia. Ya tenemos todas las instalaciones eléctricas y sanitarias listas para que el futuro propietario pueda tener toda la amplitud, todo el espacio y toda la elegancia del caso. Asimismo, a este espacio se suma un espacio adicional, que es el espacio de servicios y todos estos espacios Cuentan con iluminación y ventilación natural, como podemos observar aquí. Algo que en Ancosur priorizamos es que los propietarios puedan vivir y habitar sus espacios de manera efectiva, que puedan eh, sentirse libres, que no se sientan aprisionados, pese a que este es un departamento como tal. Asimismo, tenemos también una zona que es la zona de un dormitorio el, dormitorio, el primer dormitorio que tiene, que viene acompañada de un amplio y espacioso eh, baño de servicio para todos los invitados, para todas las personas que puedan, que puedan de repente visitar este lugar. Nuevamente, incidir en el tema de la iluminación natural y ventilación natural. Es un concepto que en Ancosur trabajamos porque el hecho de que un espacio esté iluminado de manera natural Aparte de, de, del tema lumínico, también es un tema de libertad y de vistas como podemos apreciar. Imagínate tú estar en este lugar y poder apreciar todo nuestro hermoso Valle del Mantaro desde el amanecer. Definitivamente es una gran experiencia. Ahora vamos a pasar a una zona más para que podamos conocer el segundo nivel y también podamos conocer la parte arquitectónica de este proyecto. Por esta parte de aquí, si la cámara me acompaña, por favor, conectado conectada al espacio de la sala, tenemos esta escalera bastante elegante, una escalera bastante bien diseñada por nuestros arquitectos que le brinda esa elegancia. Esto va a tener algunas unas barandas cromadas ¿no? y poder apreciar toda esta amplitud. Tú vas a tu segundo nivel y en el segundo nivel tú vas a poder encontrar para iniciar una interconexión con el primer nivel de manera visual y con la puerta principal y con estas vistas que nos acompañan del de hermoso Valle del Mantar. Aquí nos encontramos en este espacio y este espacio es la sala de estar. Una sala para una conversación de repente, ¿no? Eh, todo, todo está equipado con con el tema interruptores, toma corrientes y aquí también contamos con dos habitaciones más. Una habitación que ya se está haciendo los acabados, que también cuenta con un baño, eh, digamos personal, privado y también, nuevamente insistiendo, con la conexión visual con todos los espacios. Asimismo, tenemos otro espacio amplio, otra habitación muy amplia. Esta es una habitación bastante grande que nuevamente cuenta con iluminación natural y está interconectado con un baño eh, privado. Es el baño que tiene bañera, que tiene acabados de lujo, de calidad. En resumen, este es un proyecto bastante novedoso. Es uno de los primeros proyectos que se ha trabajado por esta zona en Alto de la Merced que tiene el concepto de duplex, ya que la gran mayoría de personas les encanta poder vivir en espacios bastante amplios. Cuando uno piensa en un departamento, entonces de ahora en adelante ya no solamente te enfocarás en un solo nivel, sino también entenderás que Anco Sur trabaja proyectos de doble altura. Y esta eh, composición, cuando tú puedas imaginar con todas las luminarias, con todas las arañas colgantes que van a ver, va a ser realmente un... Eh, digamos espacio bastante elegante, glamuroso y lo más importante, perfectamente ubicado, porque nos encontramos cerca de universidades, cerca de colegios, cerca de centros hospitalarios, cerca de vías eh, principales. Así es que recuerda, nosotros desde Ancosur siempre queremos lanzar el concepto de que tú vivas diferente. Nos vemos hasta el siguiente en vivo.